Nuestra historia y mis poemas volemos juntos con estas alas de cera Hacia donde quieras, hacia donde sea Pero que sea contigo, siempre contigo El chico desinhibido, mi certeza Detrás de tu olvido, eres el sol Que sale después de cada tormenta Mefistófeles, te equivocaste Ahora tu reza, pues mi alma no te Pertenece a ti, sino ella, así que Nena, piérdete conmigo en las estrellas Tu baila con mi sombra mientras yo te Canto, yo seguiré tus pasos No temas al destino, ni al desencanto Hagamos de la muerte vida de una vía vacía, una huida, de una despedida, una fantasía. Tú sigues dándome vida cuando sonríes, cuando me iluminas. Siéntete libre porque todo se trata de ti. Porque solo tú consigues que me sienta así Y es que Recorrer la amargura para encontrarnos Y seré tu armadura si alguien intenta hacerte daño Porque no mereces el castigo de un desairo Porque vales más que todo lo que te han contado No espero nada del mundo si te alejas Si la marea nos complica nuestra eternidad Así que demos vuelta a la página alterna Y estemos juntos lo que dure un para siempre Y un poco más Quiero que seas tú Quien navega el camino Llena mi plenitud Hazme menos vacío porque mis ojos no brillan si no es contigo y es que aquí nadie nace poeta sin tener motivo eres lo que mi alma busca mi perfecta musa sería una vida muda si no eres tú quien me escucha y en lo más alto de un cabo até nuestras memorias y en lo más bajo de un lago el fin de nuestra historia si tu cuerpo es un idioma enséñamelo en braille intentaré seguir tu baile y camine el dolor en otro instante para así besarte en un desaire que sople fuerte el aire y que nos deje en un empate las calles sin ruido Ahora que te vas el mundo quedó sin sonido, haz que mi día gélido tenga sentido, es lo único que pido, que el mundo tenga sentido, ahora que te has ido, es lo que pido, ahora que te has ido, que el mundo tenga sentido, y las calles sin ruido, fuiste mi motivo, y las calles sin ruido.